¿Sabías que Rudolf o Rodolfo, el reno de la nariz roja, nació en unos grandes almacenes? Se trata de un folleto escrito en verso en 1939 por Robert L. May para Montgomery Ward. Su creación era una estrategia para ahorrar dinero, pues anualmente compraban y regalaban libros de colorear por Navidad. La hija de May fue quien eligió el animal y su condición de marginado, como se había sentido ella. Aunque en la época, la nariz roja era un signo de los borrachos la historia fue aprobada por el diseño adorable del reno. De esta manera, la historia se popularizó y con los años protagonizó varias películas, convirtiéndose en un personaje imprescindible en estas fiestas.